al Consejo Comunal Río Crespo, el cual está junto a la Comuna Juana Ramírez La Avanzadora. En la tarde de hoy estamos realizando el proceso de elecciones, un proceso que nos ayuda a consolidarnos mucho más como comunidad, eh, bueno, con la participación de todos, ahupando a la comunidad a que se aboque para poder consolidar los logros de, de la revolución, porque sabemos que es muy importante... Nuestra nueva estructura de Estado es desde abajo, entonces para no perder la línea que nos dejó nuestro comandante Chávez, eh, trabajamos de esta forma. Bueno, le hacemos el llamado a todas las comunidades, a todos los vecinos que se organicen, porque es la mejor forma de que todos los recursos les lleguen a las comunidades, de, to, de que todas las personas puedan solucionar los problemas de las comunidades, porque no hay nadie mejor que los vecinos para conocer los, los problemas de la comunidad. Esta ¿Y por qué es importante la participación de la gente en esta elección de los nuevos voceros del Consejo Comunal Río Crespo? Porque eso nos ayuda a, a determinar, a alcanzar todas las vocerías, por supuesto. Eh, a la masificación de la, de la comunidad en, en, en, en todo lo que es este proyecto. Nos interesa muchísimo que todos de verdad se aboquen. Eh, Sí, o sea, este, realmente es importante, porque esa fue la línea que nos fue nuestro comandante Chávez. Okay.